hola y bienvenidos hoy os tengo que dar una noticia importante hace tiempo un grupo de, de trolls nos envió un correo y dicen que se llamaban trollonimus y ese grupo Trollonymus, nos dijo que pusiéramos en nuestro canal su imagen, bueno su foto que nos envió y entonces la pusimos y ahora nos acaba de enviar, nos ha enviado otro nos ha enviado otro correo con un vídeo que dice que lo subimos completo Sin cortes, sin nada, o sin editar ni nada, íntegro Y es lo que haremos Y dice que se llama Marzo Blanco y quiere joder a las discográficas, cinematográficas, etcétera Ya que Anonymous no triunfó en ese tema Y Anonymous dice que Anonymous es un grupo de q3 Hackers que no hacen nada y ellos sí que trolearán a todos y aparte de eso nosotros haremos un especial de piratería copyright etcétera durante el mes de marzo porque tiene que ver con el tema con el vídeo que nos han enviado los de Trollonimus. muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por ver el vídeo y difundirlo adiós